Y veo ya el ligamento colateral medial. Me meto aquí y veo las fibras, cómo se me dirigen a, cara, a la cara anterior. Una vez lo tengo, sigo la tibia y el astrágalo y me voy saliendo, me voy saliendo. La astrágalo tiene cartílago, por lo tanto sabes que estás en el astrágalo y que no tiene derrame articular. Sigo, tibial anterior, ahora no lo voy a estudiar. Sigo, astrágalo. Bajo, tiro, tiro, tiro, salgo, salgo. Hostia, qué curioso, ¿eh? ¿Cómo se, te dobla, cómo se te dobla el músculo. Normalmente está más tenso, ¿vale? O sea, esto no lo... ¿Puedes posturar? Bueno, pues, muy, muy probable. Voy saliendo y acabo acá. Cuando el astragal lo toca la superficie, yo sé que ha visto toda la tío astragalina. Si siquiera estaría en, en peroneo astragalino. Eso ya no lo miro. O sea, ¿Siempre empiezas mirando ahí Primero, primero. Hacia. Sí. Y hago todo el recorrido, exacto. No, no estoy acostumbrado con este. Seguidamente me pongo anterior, cojo el tibial anterior y me fijo en el retináculo. Una vez tengo el retináculo, tengo un extensor en eh, común de los dedos. Aquí lo tengo. Va bajando, va bajando. Aquí fíjate que tiene el extensor del primer dedo. Me olvido de él y tiro con el tendón extensor conjunto. Hace como un halo, el halo del cowboy, que lo llevamos yo porque es como el, el lazo. Sigo, sigo, sigo, sigo, se abre en abanico y fíjate, le hace una cama el músculo pedio, que es el extensor corto. Le giro en longitudinal y tengo, miro la relación del extensor corto que sea lineal y que el pedio no esté abombado. Una vez lo tengo, me subo para ver que no tenga una bolsa de Gruberi. ¿Vale? La bolsa de Grubery es una variante de la normalidad, es una bolsa asintomática, pero la tiene mucha gente. Entonces cuando la ves dices, tiene patología. Y, y hay gente que la tiene en esta zona de acá. Si la ves, no, de, la retratas, la dices que la tiene, pero... Entonces ahora seguidamente entro y yo miro el cartílago de la, astral, de la cúpula y miro que todo se alinear. Porque si le falta cartílago al marco, y si tiene una también. Seguidamente, cojo, me voy a medial, cojo el astrágalo y miro el ligamento astrágalo escafoideo, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí están las, las fracturas de chopar, y veo si han tenido arrancamiento o no han tenido arrancamiento. Otra, y después ya me voy al que el, todo el mundo hace, que es en verdad la tibioestralina y el, el tendón tibial anterior. Lo más importante claro, es, bien, es la parte, es igual, mientras tú lo mires, el orden te da igual. Voy arriba porque el retináculo a veces se engrosa y lo puede atrapar. Las roturas a veces te suben hasta acá. Sigo, sigo, sigo, sigo, sigo. Esto es lo que voy a decir en el taller. ¿eh? Y bajo hasta la primera cuña. Aquí ya lo, aquí ya lo tengo y ya lo veo bien. ¿vale? Y la primera cuña desaparece. Cuando haya acabado... Hostia. Es que, tío, lo han sacado a saco, ¿eh? Lo han desconectado a saco, sin preguntar si se podía desconectar. Tío. Hostia, me ha dolido tanto. Tibio peroné. Vale, aquí lo tengo. Vale, ligamento de la, pone... de la poneurosis. Por lo tanto, miro que no, esté... que no esté roto. Eso es como el final, ¿no? De la poneurosis, Sí, sí, sí. Y ahora haces el truco de las agujas del reloj. Entonces, seguidamente, yo le pido al paciente que se ponga, no, que se, se ponga parar, al lado. ¿No? Estamos haciendo tobillo, ¿eh? Otra sí. cosa es hacer pie, ¿eh? no, no, ¿Vale? O sea, tobillo. tobillo, porque ahora me diráis es que no miras las cuñas, ¿no? no, no ¿Vale? Tobillo. No, beber, Entonces, no, en, to, en tobillo, fíjate, aquí lo más importante es que uh, es la flexión dorsal, ¿vale? Le puedes poner una cuña, yo no se la pongo, levanto y hago flexión dorsal. Vale, se sí. coloco el paciente en, de cúbito lateral, él ha salido con esta posición, que es la que está cómodo. Le digo, hace una, fle una, una flexión plantar. Veo que no voy a poderlo estudiar. Toco el maleolo por debajo, por eso, si tienes un apoyador, mucho mejor. La, el truco de las agujas del reloj. Salgo del ligamento tibio peroneo anterior. Y ahora me fijo, y eso, ah, las ondas ha de poner paralela. Dejo caer, dejo. Fíjate que no miro en la pantalla. Dejo, dejo, dejo caer. Y cuando ya la tengo paralela a la línea de suelo de la planta del pie, automático. ¿Vale? Y ha llegado a la, al, ligam al ligamento lateral externo, fastículo peroneo anterior. ¿Vale? Una vez lo tengo, miro la miro estabilidad. Si hago dejo y corto, bueno, que los hago por, por protocolo, tiene dos fascículos Mira, uno y dos. Por lo tanto, que tú veas uno no quiere decir que no esté roto el otro. El que se rompe nuevamente es el superior. Y el caudal es el que hay menos. Si solo tienes uno muy finito, el más finito, no quiere decir que no esté roto el otro. Entonces dirás, no, está bien. Por lo tanto, me pongo en eje corto y busco los dos, superior e inferior. Miro el punto de inserción. Entonces vuelvo, tengo el superior y si me dejo caer, desaparece el cartílago del astrágolo y tengo el inferior. Cartílago superior con astrágalo. Desaparece, no, no, no, no, no. nada, es un pelín no, si no, es no, Y tengo el inferior Después qué puedo hacer yo Yo puedo hacer los dinámicos Entonces yo para hacer los dinámicos En este caso tengo dos maniobras vale Le cojo, aquí te dejas el, el, el brazo Y una hago la torsión Y la otra Lo que hago es Lo tengo aquí y hago flexión ¿vale? Tanto plantar como dorsal Y miro si bosteza o no bosteza una vez lo tengo he finalizado cojo la, la punta y la ley de las agujas del reloj fíjate, ¿dónde se va a estar? la gente se va a poner en medio del maleolo y va a tirar a posterior pero tú has de saber que anatómicamente los ligamentos son el cóndilo y son anteriores por lo tanto, si te metes encima del cóndilo aquí no hay nada, entonces es hueso vas a coger, yo no, es que ni miro la pantalla cojo acá le voy, a untar el, le voy a untar y aquí ya lo, ya lo tengo. ¿Qué error acabo de cometer? ¿Qué error? ¿Está bien o está mal este, este ligamento? Es el ligamento lateral este en un fascículo peroneo calcáneo. Lo vemos acá. ¿Es correcto o es incorrecto lo que estoy haciendo? ¿He cometido un error o no al verlo? Pues he cometido un error. ¿Por qué? porque yo tengo una flexión plantar para ver el ligamento lateral externo eh, fastículo peroneo anterior anterior, porque lo estoy tensando anisotropía, hay tres estructuras ligamento, un montón de, de anisotropía tendón en el medio, la más conocida y el músculo es el siguiente, con menos anisotropía para hacer los ligamentos han de estar tensados el, el ligamento lateral externo fastículo peroneo calcáneo se estudia con flexión dorsal ¿vale? seguidamente, una vez tengo la flexión dorsal, fíjate ¿Ves el patrón fibrilar? Cuando tú pienses que la parte superior es hipocogénica y es anisotropía o no, ¿qué debes hacer? Fíjate cómo estoy, ¿eh? Sí. Él, nuevamente, estoy a 30 grados. Pero, hostia, no, no, no sé por qué. Estoy en plano coronal, ¿eh? Es una pasada. Entonces, lo que has de hacer es las maniobras dinámicas. Vuelves, que ahora a ver si me sale, porque aquí no tengo el punto de apoyo que tengo en el hospital. Hago y miro. Lo importante aquí es que cuando yo tenso y hago... ¿Ves que aquí ahora me baja? Imagínate que tú estás tensando el ligamento y la imagen es esta. ¿Qué has de saber? ¿Qué ha pasado? Si tú tensas y la imagen es esta. ¿La inserción a nivel de troné, o está insertado? O está roto. Robado? Está roto. ¿Por qué no tensa? Su función es hacer la, hacer la tensión. Entonces, si no me tensa, porque ya no era anisotropía lo que veas, es que está roto. Y la manera de rotura normalmente es... Peroneo astrino anterior, peroneo calcáneo. Y seguidamente, si este está roto, hay que valorar el peroneo calcáneo. Si el peroneo calcáneo está roto, ojo. Porque ya solo te queda el fastículo peroneo astrino posterior que yo por eco no sé verlo, y entonces ya te vas a la resonancia. o ¿Vale? pues Eso es al menos como lo aplicamos nosotros. Variantes de la normalidad. En él es la clásica. Él lo tiene bien. Cuando yo lo tenso, Puedo ver correctamente el, el ligamento uh, fastículo peroneo, uh, peroneo australiano anterior, ligamento uh, uh, peroneo, peroneo calcáneo perdón con flexión dorsal, es lo, casi el 90% de los casos. Pero hay pacientes que es al revés, que para poderlo tensar has de hacer una flexión dorsal, ¿vale? O sea que por no, no, no, eso has de, has de pasar por las, dos, por las dos, ¿vale? Si ya lo ves en una y está bien, ya no harás dinámicos. Seguidamente, a mí lo que, yo lo intento, no me sale siempre, y lo hago por entrenamiento, no por otra cosa, ¿vale? Si tengo el ligamento tibio peroneo anterior, intento, y a veces me sale y a veces no, o sea, no, no me voy a mal. O sea, tampoco me preocupa, a mí me gusta hacer las imágenes anatómicas que voy aprendiendo. Cojo el peroneo, ahí lo tengo, y me dirijo hacia, a, hacia tibia. Vamos a ver si... A, a ver, a ver si me sale ¿eh? es que en este caso ahora no me va a salir, bingo, ahí lo tengo vale, sí que se ve ¿es ecográficamente una imagen bonita? no pero la puedo ver, sí y entonces yo me voy entrenando, con cada paciente me voy entrenando otra cosa que hago en un, en, un, en un tobillo y a veces también me sale y a veces no me meto anterior y voy a subir y fijaros Nervio sensitivo, nervio sensitivo, remio, la rama sensitiva. Subo, subo. Yo tengo un neuroma, ¿eh? porque yo hacía skate y con la tabla me de un golpe, y, pero no me, no me duele, ¿eh? me lo encontré jugando. Es el sural, ¿no? Bueno, yo le llamo peron, el, la rama sensitiva, bueno, del peroneo que sale del nervio ciático. ¿Por el Aquiles? Porque es Aquiles, como sí. ves, tiene más calcio que los huesos. Mira, y aquí ahora va a entrar y ya lo pierdo porque entra, más a, entra ya dentro del músculo en profundo, ¿vale? Pero eres capaz de seguirlo en todo momento, se, se ve, y hay gente que le duele por la parte, uy, por la parte anterior y entonces voy a valorar, el, voy, lo valoro, que lo veo caso, bien, perfecto, cuidado. y nuevamente llamo al radiólogo, porque si no va a decir, pero qué me, estás, qué, ¿qué me estás diciendo? Entonces, en estos casos tan particulares, para que lo vean, y así aprendemos todos seguidamente veo, voy a valorar los, los peroneos entonces él estaría en decúbito lateral externo vale, pero si no lo va a ver la pantalla hago una flexión dorsal porque tenso los peroneos fíjate que tienden a pa, parece que quieran salirse ¿eh? aquí lo tengo cojo el maleolo como el maleolo perenual, peroneal y me voy a posterior entonces yo siempre digo que tengo a pili mili uno y dos, largo o corto subo Subo, subo, subo, me voy a aproximar, vamos a hablar bien, que si no, los radiólogos van a decir que hablo mal. Y entonces tengo largo, es el hermano mayor, y el hermano menor es el peroneo corto. Esa es la técnica memotécnica, porque yo siempre he sido muy malo en anatomía. Sigo subiendo, me explico un cuento, voy mirando eh, en la masa muscular, que sea hiperecogénica, que, ay, que sea hipocogénica, que no, que, no sea, que no sea hiper, y seguidamente. Voy al retináculo extensor. Todo esto lo hago con una imagen con Doppler y otra sin Doppler. Me meto en el retináculo. ¿Ves que estoy tensando para ver si se luxan los... Si estoy en el primer retináculo. No, no tengo luxación de los peroneos. Lo que sí que me llama a mí la atención es que tú cuando estás en el retináculo, en la parte posterior, ahí en la parte final, solo has de tener dos tendones. ¿Vale? Dos tendones hipercogénicos. ¿Qué, qué veo en él? ¿Qué te llama la atención? No te llama nada la atención. Es decir, que le baja más el diente muscular. ¿Qué hace este esa masa aquí? Ah, vale, vale. Por lo tanto, es, puede, ser un peroneo puede ser un peroneo cuartos. Peroneo cuartos es el que te baja por la parte posterior. Entonces me voy a girar y para demostrar que tiene una masa muscular, en este caso, yo llamaría al radiólogo y digo, puede tener un peroneo cuartos, hago trampas, mi angulo, mira, me ha servido bien, Debajo de... Este es el maleolo peroneal, ¿vale? Pero lo he hecho mal. Aquí solo puede haber tendón. ¿Qué hace la masa muscular? Entonces yo hago dinámicos y miro y le demuestro al radiólogo que lo que estoy viendo es como el vientre muscular está pasando más, eh, más distal del retináculo. Aquí solo puede haber tendón. Tengo un pedazo músculo que me está ocupando espacio. ¿Vale? No, bueno, es, es típico. Y has de, saber, has de saberlo localizar. En todos los cursos tiene que ser la cosa. No, hombre, con un músculo poca cosa te va a salir. Hoy sali... Fíjate que el, el peroné hace así. ¿Vale? El tibial posterior también. Yo hago eje corto. Si bajo, ese me va a girar. Entonces has de girarte con él. Con él ¿Vale? Esto es, es básico. Yo que soy un maniático, y me gusta la parte posterior aquí y la parte anterior acá, derecha e izquierda, si yo sigo Ahora se me va a poner al revés de lo que a mí me gusta. Entonces giro la sonda en, en este caso, coloco cabeza arriba, pies abajo y ahora ya sé que estoy en un plano coronal. ¿vale? Sigo, sigo anterior, sigo anterior. Puedo ver el fascículo, el peroneo calcáneo. Voy haciendo con Doppler y sin Doppler, con Doppler y sin Doppler, sigo, sigo, sigo. Fíjate hasta dónde le llega el músculo. Siempre, porque como mi primera escuela fue con reumatología, Ah, entonces vale. claro, vale, vengo vale. de la escuela cuando empecé que muchos de los que hacíamos eran de reuma sí, sí, sí, sí. entonces, pues son manías sí, ya y me estás, ya me he acostumbrado sí. cada uno que coja lo que le desea finalizo en el tubérculo de los peroneos fíjate, que es un tipo 3 me parece si no recuerdo mal en la literatura médica que como yo, hay unos que son planos y otros que te hacen la, la subida del pico ¿cuál es este? y ¿cuál es este? cabeza y pies, ¿cuán crees que es este de acá? Largo. Vale, el largo, ¿por qué? Porque el largo va a buscar la base del primer meta. Se placa, se va, ¿no? va, aquí lo más importante es eje corto, seguir el largo y ver que no tenga un hueso sesamoideo, que fíjate, él no lo tiene. Me voy a girar y le haré un eje largo del largo y yo le pongo, lo, lo hablo mal y les pongo peroneo largo en el giro. En el giro me refiero a que se está, que se va a meter. Una vez valorado esto, me voy al peroneo corto. Sigo a distal, sigo a distal, sigo a distal, sigo a distal. ¡Pam! Pasa el quinto meta. Lo he seguido como si supiera hacer ecografía. ¿vale? Si es novel, yo lo que te recomiendo, después me falta el eje corto, es que palpes la base del quinto meta, hace un hueco y entonces te apoyas, en la, te apoyas en el hueso y te tiras a posterior. Y al tirar de a posterior ves esta estructura eh, lineal que es el peroneo corto. ¿Sí? Se Perfecto. Y se mete acá. Vale, fracturas de Jones, etc. Valorar que no, tenga, que, no, que no tenga tampoco actividad inflamatoria. Y una vez valorado este, vamos, hostia, es que te estoy pringando bien, ¿eh? lo siento. Te vas a girar, no del, o sea, ponte plano, sin girarte, vale, y ahora vamos a hacer la parte, el, el compartimiento interno. Bien, ¿lo vas siguiendo bien? Vale. Palpo, tengo el maleolo. A mí me gusta tensarlo, son manías mías. El peroneo hasta galino son en realidad tiene dos El peroneo hasta anterior. Y tengo dos. Y eres capaz de verlos en eje corto con los pacientes sanos. Mi experiencia con pacientes no sanos no es tan buena, me cuesta mucho más. Yo te soy sincero. O sea, yo lo que sé hacer es esto. Que hay gente que lo hace mejor. Perfecto. Malo claro. lo interno, entonces, vale hueso, tiro a posterior, ¿y qué veo? Veo el tibial posterior. Una vez tengo el tibial posterior, me voy a ir a cranial para ver la unión miotendinosa. Eh, las dos venas, la arteria y el nervio, que se ve con él, perfecto. Sigo a cranial, unión miotendinosa. Veo que sea hipoecogénico con el tendón hiperecogénico. A veces están atrofiados, ¿vale? Que me pasan con pacientes diabéticos. Tiro, tiro a caudal. Veo el tibial posterior, se hace grande. Sigo, sigo, sigo. Flexor común de los dedos a posterior. Con y sin Doppler, con y sin Doppler, con y sin Doppler. Paramos. Retináculo del tibial posterior en la parte, ¿vale? La veo. Esta línea es ecogénica. Pienso igual que ecogénica. Pienso igual que los peroneos. Seguidamente me voy a girar. Me voy a girar, ya veo el ligamento eh, colateral medial, el ligamento deltoideo posterior. Sí. Después ya lo, ya lo valore. Se ve muy bien porque lo tiene tenso. Sí. No, bueno, ya me sirve, ¿eh? pero haré una específica. Sigo, tibial posterior, flexor común de los dedos, tibial posterior, flexor común de los dedos, tibial posterior. Post Tras. ¿qué ha pasado aquí? No lo veo. Entonces la gente se empieza a poner nerviosa. ¿Qué está pasando? El tibial posterior tiene dos inserciones. En el, en el hueso escafoide estarsiano y otro, ¿por dónde? Se baja para abajo, para. Se mete en la planta del pie. Y se dirige al primer meta. Entonces, ¿qué hacen? Hacen un entramado con el peroneo, ¿vale? Y los dos te, te van a ir para acá. Para y entonces, lo que tú tienes aquí es anisotropía. Por lo tanto, no te has de poner nervioso. Muy probable. No, ya muy probable no. Pero mucha, muchos pacientes tienen un hueso sesamoideo, sí. ¿vale? Antes de llegar, y lo puedes ver. ¿Qué voy a hacer? Yo cuando ya lo tengo aquí con anisotropía, yo ya me giro. Y hago el eje largo. ¿Vale? Parte posterior, hago eje largo, veo a veces, muchos pacientes, puedes encontrar un poco de, de, de líquido en la vaina, que es normal. A ver, si tiene mucha ya no es normal, ¿vale? Pero un poco, eso entiendo con vaina sinovial. Y por eso, aquí tengo ya el... Aquí veo cómo se inserta uno, y si tiro la sonda a, a caudal, voy mira el líquido, sí, que, te de, mira el líquido sí, que te decía, sí, sí. y él es asintomático, no tiene nada. ¿Vale? Y entonces con el otro eres capaz de ver la, cómo se me, se me divide uno superior y el otro inferior. Yo no lo sigo, yo aquí me quedo. Seguidamente, ¿qué voy a hacer? Tengo varias opciones. Yo ahora lo que estoy añadiendo de nuevo es, cojo abductor del primer dedo, ¿vale? Miro la calidad de la masa muscular y miro que sea hipocogénica. ¿Qué de pensar en las neuropatías de Baxter? Imagínate que te viene por, un, por una tendinopatía de Aquiles, pero puede ser tendinopatía de Aquiles con fastitis plantar. Si has de pensar en fastitis plantar, has de pensar que tiene un espolón calcáneo. Si tiene un espolón calcáneo, uh -huh. debes pensar que tiene una neuropatía de Baxter porque el tendón ahí el nervio, el espolón, lo está atrapando. Uh -huh. Entonces, por eso, o sea, son todas las preguntas y cada imagen tiene una respuesta. Me voy a girar a un eje largo, lo veo perfecto, unión media tendinosa, y una vez visto esto, me voy a la fastia plantar. Fastia plantar... en si fuera al pie lo pondría boca abajo y si no, como sigo el tobillo, aquí. Cojo, mi, la mido. Hay gente que dice que hasta cuatro, cuatro y medio, otros tres, depende. Esta es hiperecogénica. Hago la medición. Me voy a girar, primera fastia que miro. No la voy a hacer entera porque viene por tobillo. Si fuera por pie la haría toda. Entonces me giro, veo la cascada. ¿vale? Esto de aquí no es, un, no es un espolón. Tiene la forma normal del calcáneo. Es perfecta. Líneas hiperecogénicas en, en el agarre. A, a cuatro dedos no tengo ningún nódulo que podría ser entonces una, una rotura. ¿De acuerdo? No me fío. Sigo lateral, sigo lateral y voy fijándome que no tengas polones calcáneos. Sigo lateral y ya me voy a la fascia más lateral. Perfecto, que es mucho más. Es mucho más fina. Una vez visto, no he acabado. ¿Por qué, ¿Qué me queda? ¿Y las fascias mira las tres partículas? No, yo, eh, o sea, le miro sobre todo el medial, miro el lateral y después miro en transversal toda la fascia, bla bla bla bla bla, hasta, hasta la base del medial. Ah, sí, sí, sí, sí. sí. Ay, ah, yo es que la, la, me, lo dijo, me lo dijo Miguel un día, me dijo, ya, es que son como la patita del ganso, claro, la con buena, las, tres pati no, con las tres patitas. Con las tres patitas, sí. Vale. A ver, yo cuando Porque ya... Yo sí que le pongo a Santi, le pongo fascículo medio, fascículo lateral, fastículo yo miro los tres, pero en, en el origen. Plan, plan, plan. Después, vale. donde se van a insertar, como hago el transversal. El eje largo y demostrarle, pero a veces... Bueno, yo el eje largo, si tiene un leather host, lo hago. Y digo, el leather host lo tiene a tanto, lo mido el leather host y a cuánto está de la, del, del calcáneo. Uh -huh. Seguidamente, maleolo, ¿vale? Vuelvo al maleolo. Me voy a posterior. Busco los vasos, ¿vale? Dos venas, el lapso y una arteria. El. el el nervio. Y fijaros aquí. ¿No te recuerda una corredera 6 del carpo o, un, o, un, o una corredera bicipital? ¿Dónde estoy? En el flexor del primer dedo. Miro que no tenga líquido. Que lo pueda flexionar. Me voy a la parte superior. Y está bien. Y se mueve. Me voy angulando porque tiene su, tiene su propia angulación. Y lo, voy, y lo voy siguiendo. Una vez aquí, pararía. Miro la relación que tiene con la parte posterior. O sea, la parte posterior porque está tocando el hueso. Esta es correcta. ¿Y qué me queda? Flexiona. Flexiono. maleolo Hemos visto el, el colateral medial o el deltoideo anterior. Me queda el posterior. Cojo y aquí lo, aquí lo tengo. Todo tensado. Tiene, tiene varios. Entonces yo lo que hago... ¿Vale? Hago posterior, tienes el profundo y el superficial. El que me sale mejor es el superficial, ¿eh? Voy, voy saliendo, voy saliendo, aquí lo divino, y ahora me pongo un coronal estricto. Una vez lo tengo un coronal estricto, pararía, porque ya te, ya tengo el, el, el otro haz Una vez tengo el otro el otro haz. Ah, ahora sí. Hostia. Joder. Pero, perdón, ¿eh? esto sale grabado también, ¿eh? Vale, aquí lo tengo. Ahora, ahora sí que lo veo bien. Y una vez he acabado y he hecho todo todo el barrido. Que, que me queda hacer la parte posterior. Entonces no, no, te vas a girar, cuidado. Cuántos... Hay no lo miran. Y... Yo les pregunto no a sé mirarlo. Empecé a hacerlo y los radiólogos me dijeron pareció, que, que, que no. Bueno, dijeron que no se lo creían. Entonces dejé de hacer las maniobras que había visto de. de ¿Cómo se llama? De irviarte. Entonces dije, bueno, si ¿sí yo para quién trabajo, para ir sí. o para los radiólogos. Entonces yo trabajo para los radiólogos y hago lo que me dejan hacer. Entonces ya automáticamente dejé de hacerlo. O sea, he de coger un día ir y arte. Si tiene confianza de explicarle a un técnico, pues, pues bien. Yo es sí, que... Sí, sí, un tobillo siempre. siempre. siempre. El Aquiles lo incluyo siempre, pero otra cosa es que él te venga por una rotura de Aquiles. Aquí estoy haciendo un tobillo, que podríamos decir un tobillo de reuma o un tobillo, de, tobillo, no o un tobillo de, de un médico de familia. Entonces, como no sé por dónde van los tiros, la no clínica, tener... dolor en tobillo, se lo miro todo. Pero si viene por una rotura de, de Aquiles, Aquiles, hago pedret. Y no es solo Aquiles, pedretes entendemos que es un tríceps oral. Entonces haces gemelo interno, subes, miro que no tenga trombosis en las venas gemelares, voy al, voy al hueco popliteo, miro el semimembranoso, miro el, para que no tenga un quiste baker, origen del, del gemelo interno para ver las bursitis, me voy a gemelo externo, miro si tiene el sesamoideo, miro si tiene bursitis en el gemelo externo, bajaría en transversal, ta, haría sagitales y entonces haría la aquiles. Haría la aquiles cambiaría sonda con alta frecuencia, con Doppler, sin Doppler, unión miotendinosa haría todo el tendón de Aquiles, la, la porción media que es la más patológica uh -huh. y seguidamente haría en la inserción porque pueden tener calcificaciones de entesopáticas con Doppler, sin Doppler, sagitales, volvería a subir y después intentaría buscar si puedo el plantar delgado. Y entonces eso es un tricepsural No se me explica, O sea... ¿Qué bueno, es que eso es lo que marcan los de medical de deporte. Ahora, tengo la unión mediendenosa. Nos fijamos que la gente piensa que está en medio, pero es más medial. Entonces, muy importante, vamos bajando y dirás a mí esto ya lo sé. ¿Qué te llama la atención de la imagen? ¿Qué os llama la atención? Es decir, no le puedo girar la pantalla. el Aquiles, ¿eh? Como la haces en imagen estática, ¿vale? Y la vas parando, a que no te has fijado en lo que le está pasando. No. Míralo, míralo. Está pasando ahora mismo delante de tus ojos. Lo que pasa es que los ojos no ven lo que el cerebro no sabe. Que a mí también me pasa. ¿No te llama la atención? Nada. ¿Cómo, es más, o sea, ¿cómo tiene más, más fuerza un cable? ¿Un cable lineal o un, ca un cable cruzado? Eh, más fuerza tiene un cable lineal. No. Si esto es una sola línea o si este cable le pongo otro cable y lo voy girando. Tendrá más fuerza. No. Entonces, fíjate. ¿sí? Ahora... Sabiendo esto, míratela aquí, les con otros ojos. ¿Ves qué está pasando? Mira, la, mira su porción medial. Mira, mira, mírala, no la pierdas, ¿eh? Tus ojos. ¿Dónde va? Se está girando. Mira la porción lateral. Se está metiendo por debajo. Hay tres variantes de la normalidad. ¿eh? O sea, yo... No me las sé todas, están publicadas y solo hora de leerlas, pero lo que te, el concepto que te quiero que te quede claro, que esto lo explica muy bien Pedrete en un vídeo, es cómo se van girando y el que es medial a veces pasa lateral, el lateral, el lateral pasa al otro lado y el solio a veces la, se queda en la misma posición. ¿Vale? Voy desde unión miotendinosa, voy bajando con Doppler sin Doppler, con Doppler sin Doppler, grasa de Kager, ¿vale? De mirar que la grasa de Kager sea hipocogénica y que no tenga el patrón en cielo estrellado, lo cual me diría que tengo un músculo y podría tener el músculo sólido invertido, de estos que, de que me bajan más, un, perdón, un sólido accesorio, que digo invertido, estaba pensando en el palmar menor, ¿vale? Y él no lo tiene. Sigo, sigo, fíjate cómo sale ahora, ahora que ya te fijas cómo está saliendo medial, la que iba lateral, acabaría en la entesis, pondría el Doppler. Seguidamente me giraría Es fíjate Tiene un rebordito que le salta Vale, que ya sale Ya, sale. ya lo podemos tirar a la basura este paciente Ya no, mira, ya, ya ha trabajado suficiente Sigo Con Doppler, sin Doppler Ay, que se me ha parado la imagen Porque llevamos mucho tiempo Vale, las fibras paralelas Pero que en verdad ahora ya no has de pensar que son paralelas Porque no pueden serlo, porque se están girando Porque se giran Es, es que es Seguiría unión medio tendinosa después haría me pondría y miraría que no tenga bursa, que sea sincrónico el movimiento, me iría a la parte superior, es sincrónico el movimiento, se desplaza bien y finalmente, ¿qué nos queda? Yo mira, tibio astragalina posterior, el lado lateral, ¿y qué hago? Miro que no tenga derrame, que no tenga ningún spur, ¿vale? Que me haga un impacto. Seguidamente me voy al otro lado. ¿Vale? Y hago lo mismo para ver que no tenga ningún spur. Y yo creo que hasta aquí lo que, lo que os puedo mostrar. Madre mía. Hola. No, hay cosas que no sé. Sea... Hay, cosas, hay cosas que ya no sé. No la hemos dado, me quedé en cuenta porque no había gasto. A mí una vez me pidieron lo que te decía de los peroneos. ¿Sí? Pero fíjate que la evaluación dinámica aunque no les de la evaluación dinámica, aunque nadie la haya hecho, yo ya te he forzado los peroneos al hacer el estudio. Yo en ese momento, cuando estoy a... Mira, mira, mira. Cuando estoy haciendo la atracción... Vale, te lo puedo mirar, por favor. Vamos a ver... Aquí me cogerían... Hostia, yo soy un maniático, ¿eh? Bueno, voy a tirar aquí que no sale en la cámara. <risa> eh, eh, era sí la tenía antes aquí aquel lado, pero... A ver, déjate, a ver si lo puedo hacer. Mira, una de las charlas que doy, que es en el... el ¿cómo se llama? En la del dedo en resorte. Lo que me pasa es que cuando yo hago el dedo en resorte la maniobra la hago yo, no consigo el dedo en resorte. Y entonces lo que me he entrenado es que lo hagan los pacientes, el mismo paciente sí, ¿eh? se lo hace él y entonces lo pillo. Y es curioso, ¿eh? ¿Vale? Es quiere decir que yo, la maniobra dinámica. La estoy... Ah, no, no la estoy haciendo mal. ¿Vale? A ver, tira, Aldo. Sí, Aldo tú. Ah, amigo. No se sé luxan, vale. Déjame déjamelo probarlo. Salta uno sobre, el otro, Salta uno sobre ah, el otro. Yo pensaba que se me tiraría para adelante. No, es como que dentro de una sola vaina en vez de estar y uno con No te hago bien la maniobra. No te hago bien la maniobra. Necesito que la hagas tú. A ver. Ahora. ¿Cómo lo haces? Ah, amigo. A ver. a ver. A ver si me sale a mí. No. Ahora, ahora te he gerado, ahora te he gerado. Qué bonito. Qué bonito. Y fíjate que tiene el mismo problema. ¿Qué tiene? El cuartos bajando. Que quizá el problema que tiene es que le baja el no soy médico. Ocupa el compartimento, no hay espacio. Y salta. No lo sé, que yo no soy médico, pero la respuesta me parece lo más. Ahora lo la Ahora de hecho a saltar. Te toca. Qué bueno. Te toca a ti. ¿Qué hacemos? Eso Ahora, ahora tocará ella. ¿Quieres hacer el Aquiles? Eh, da igual. Vale. Yo lo haría en eje, si empiezas ¿De, de acá, ¿sí? ¿ves que se te ha ido? Céntrate, céntratelo, céntratelo, céntrate... vale, ahora lo tienes centrado. Unión miotendinosa, harías una imagen que, que vieras campo, con Doppler vale. sin Doppler, vas tirando a distal, vas tirando a distal, vas tirando a distal. Muy bien, muy bien, ¿ves que no estás bien? La... Sí, pero ponte la que sea más bonito, centrado, claro, ¿no? más centrado tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira tira muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien aquí vale estás bien el artefacto de ángulo crítico que expliqué yo ayer con las dos líneas pero él tiene la tiene el compound tiramos tiramos tiramos tiramos tiramos vale paramos haremos un eje un eje largo vamos a distal bueno, desde proximal a distal, yo cuando estoy abajo no repito el, el esfuerzo, aprovecho, la, aprovecho mi... Vale, si te quedas aquí, el, la parte distal, ves, esta puntilla no la veías, que se le levantaba. Vale, ahora lo tienes, pero siempre una, lo más abajo posible. Perfecto, lo más distal posible. Paramos, doble sin doble, recorres, haces toda la, la cobertura. Muy bien, si, irás a proximal, ves que paramos, no corras tanto zona intermedia, ¿vale? zona de patología, vemos la grasa de Kager, pondrías el Doppler que los vasos patológicos no vayan al, al, al tendón porque salen de acá y lo van a englobar. Otra cosa, que no tenga eh, el, el patrón muscular fibrilar del, del solio, vale, porque puedes tener un, un sólio un accesorio. Seguirías a proximal, cuidado que lo pierdes, vale, perfecto, aquí lo tienes. Y te quedarían las imágenes con tracción. Vale, aquí ya pararías. Para un tobillo estándar, ¿eh? Vale, no ha venido para hacer un Aquiles porque entonces le tendríamos de sacar el pantalón y hacerlo todo. Te queda mirar la tibio... La tibio ¿Sí? ¿Sí? Y... Vale. Te queda la tibio posterior, tanto lateral como medial. Bu piensa, anatomía, la anatomía la tienes. Busca el hueso, el hueso está liado. mi parata. Atraviesa. De vale, aquí la tienes. Vale, mueve. Una vez la tienes, que es la parte lateral. Ahora pídeselo a él. Flexiona. Vale, mueve. Sigue. Ahora deja de flexionar y al contrario. ¿Vale? Ves que no impacta nada ¿vale? y que no sale o sea, líquido. Ahí, que haga el movimiento. Que haga el movimiento y normalmente lo hago yo. ¿Vale? Pero como estamos aprendiendo cómo lo hacemos, después, pues paramos. Que lo, lo puede hacer él. Después, como no te fías, yo me voy al otro lado también. Cojo la medial y voy a... bingo, aquí la tengo. ¡Venga, dale! ¿Ves? Perfecto. es que no, no tiene ningún spur? ¿Vale? No, ningún reborde óseo que impacte. Ajá. Descartado. Te vas a dormir tranquila. Entonces, seguidamente... Antes yo los ligamentos los miraba, los miraba boca abajo. Ahora yo he cambiado. A raíz de ir arte con los vídeos, oh, lo que enseñaba, pues he cambiado. Vuelves a boca arriba... No hemos empezado por la parte final, ¿eh? ah. yo nuevamente empiezo por ti. Pero bueno, eh. fácil, No bah, todo, Es que todo depende. Cuando ya te acostumbras a hacerlo, te da, te da igual. Entonces flexiona. Y ahora. Vale, ¿qué haremos? Yo en el protocolo, el que mido es primero la tibia astragalina. Por lo tanto, eje largo. Bingo. Te centras en tibia astragalina, y la tenías. Vuelves a. Vale, una vez la tienes. Yo me voy lo más, a, lo más medial que puedo. Bingo. Y mira, veo el fascículo del ligamento colateral medial que me pasa. ¿Lo ves ahí en medio sí, de la pantalla? Sí, Entonces controlo el primer eh, ligamento, con la, el ligamento del toideo, eh, el, el anterior. ¿Vale? Y seguidamente miro que, que no tenga ningún arrancamiento. A él se le ve bien. Desde acá, en verdad estás controlando eso. Uno, miro que no, no tenga ninguna ¿Cómo se llama? Ningún... Eh, ningún pico, no, o sale ningún spurt efecto? no, bueno, de la, cortical. la ah, cortical pico talar, que no tenga ningún pico talar, porque sale nuevamente de medial, y en el caso que lo tenga entonces pues, también hago flexo ex, le he de meter más gel, pero hago flexo extensión y veo si, si impacta o no impacta con estas ondas muy largas no, no, no vamos a poder, ¿vale? pero con la sonda más pequeña que trabajo, o la sonda de, de stick de hockey, podríamos Ahora aquí la tienes, miro, que en verdad, fíjate, es lo mismo que hemos hecho antes, ¿eh? pero por la parte anterior. Seguidamente, una vez realizado esta parte interna, vas hacia lateral, vas hacia lateral, vas hacia lateral, cuidado que pierdes imagen. Y ahora, cuando el astrágalo está tocando la superficie, paro, aprovecho mi esfuerzo, hago un transversal, un eje corto. Veo el tendón extensor común. Antes de hacer el tendón extensor común, sigo, sigo, sigo, retináculo. El retináculo va desde medial, aquí en tibia, y me voy al otro lado. Pero lo voy siguiendo, no lo pierdo, ¿vale? Es la, es la banda que tienes arriba y te hace de cobertura, ¿vale? Fíjate, y se, y se inserta en la parte peroné Una vez descartada, que no está engrosado, vuelvo, Peroné, hay tendón extensor común de los dedos, lo centro, y me voy a distal, es esta de acá. ¿Lo ves? Es este de aquí. No lo pierdas, no lo pierdas, no lo pierdas, no lo pierdas, no lo pierdas, no lo pierdas, no lo pierdas. No lo pierdas. Sigue, sigue. Que no tenga tenor senovitis, estás pasando por la astragal. Zona de las bursas de gruberí, el lazo del cowboy, ¿vale? Seguimos, seguimos. Ahora se está abriendo, ¿vale? Se están abriendo y separando para ir a buscar. Sigue, sigue. Y ahora le sale la cama, que es el, perone, el, el pedio. Una vez lo tengo aquí bien centrado, haré un, un longitudinal para ver si este pedio está hipertrofiado. Nuevamente lo que has de ver es lo que le está pasando a él, que es una línea paralela a la línea de suelo y que el pedio es plano. Si lo hubiera bombado, es, hay gente que le duele, y dice, no tiene nada. porque pasa que no te has fijado en que el pedio está hipertrofiado. ¿Qué tiene bursa de gruberí? Sí, con el tendón extensor común, a craneal y le haría la imagen con la bolsa de Groveri y con doble seguidamente una vez hecha esta zona que miro un eje corto del astrágalo ah. vale. ah. si te puedes esto... ah vale, mira mejor ya está lo siento vale, una vez lo tengo Co eh, eje corto de ahí. La, el cartílago de la de astrágalo Aquí lo tienes, ¿vale? Que tengas esta, esta línea hipocogénica encima de la cortical ósea y miro que no, no tenga ni calcios ni que me falten ninguna de, ninguna de las zonas controladas, la zona lateral, la zona central y la zona medial. Después, ligamento eh, em, astragaloscafoideo, sagital. Voy a buscar, el escafoides es medial es un, y aquí lo tienes. Aquí tienes la... Mira. Esto me parece ya súper finito. Aquí, aquí lo tienes. Y a veces verás arrancamientos óseos, etc. O sea, es que lo tienes aquí acá. En medio. Es, que es, muy finito. es muy fino. O sea, depende de todo, loco, yo creo que lo vas a ver mejor o peor. No, no, no se ven claro. todos. ¿eh? O sea, este de aquí lo, y, lo llegas a cazar. Quizá no lo ves con las bandas fibrilares, pero puedes ver que es patológico. Seguidamente una sí, vez, bueno, si más, claro lo, lo enganchas, es que lo, lo pillas seguro, seguidamente, entonces vas a hacer el tibial anterior, yo le hago en sagital, pero puedo usar el eje corto para localizarme, y hago ahí. vale una vez lo tienes, y hazte ya, ya la foto bonita, recorrido. la foto bonita para que el radiólogo te crea, vale, tibia, astrágalo, ahora te, la otra imagen era la misma, pero eh, no veía la tibia ni, la, ni el astrágalo, ahora veo la zona donde estaría el retináculo, en la parte superior, que no está engrosado. Voy, voy a caudal, te diriges a cauda, al revés, a caudal. Bingo, bingo, piensa que él mira, mira su pie, va a bajar por medial. Por lo tanto, antes de ponerte acá, como si bajaras una pista de esquí, un lado a otro, un lado a otro, un lado a otro, un lado a otro, pim, pam, pim, pam. Y aquí tienes la primera cuña, ¿vale? Y aquí ya pararía. zona de roturas, eh, zona de, de bursas, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. Ahora te queda ligamento tibio peroneo. el del primer dedo? Yo el extensor del primer dedo ya lo, ya lo veo aquí. Y nuevamente... Fíjate, el, lo tienes acá, y lo lo, ya lo has visto, vale, pero, que no pero a porque en entonces, entonces hago el pie. Yo sí que hago. Claro, yo estoy en tobillo, entonces sí, sí. si es pie, el protocolo es otro. Yo le, yo le hago también una imagen ahí. Pero bueno, como pero no me lo me que... la han pedido y, y ya en el extensor común ya lo veo, excepto cuando ya el extensor se, se va hacia un lado y el, el, sí que hemos buscado antes, ya no lo veo. Otra cosa es que para localizar el tibial anterior, como van casi pegados, sí, que te... tú ya lo has visto, si veo algo, lo retrato y amplío el estudio, y si no, me centro en el tibial anterior. Y ahora te queda el tibio peroneo. El tibio peroneo. Hay más que la vale. Entonces, ya puedes doblar un poco. Toca el, to, no, no tanto, no, así está. Tocas el maleolo. Vale, has de tener muy claro. Perfecto, A la primera. Eh, peroneo lateral, en medial el hueso es la, es, la, es la tibia y ves perfectamente el ligamento. ¿Qué harás? Ligamento lateral externo, fascículo peroneo astralino anterior. ¿Cómo lo haces? Se va a ladear el paciente y vas a hacer... Se, él se, la de, se, la de, se pondría de lado, pondrías una almohadilla acá, flexión dorsal y levantar un poco y marcar el tobillo. Seguidamente... Ya vas directa, no pasa nada, perfecto, ya me gusta. Ahí yo cojo y hago las agujas del reloj. Voy de arriba, tututu, cuando veo el cartílago. Está... te vienes de donde estábamos... Viene, yo sí, el... aprovecho y así no me dejo nada. Vale. Entonces vengo de donde estábamos, que estábamos acá, Ajá. y ahora usa la técnica del reloj. Vas bajando, vas bajando, astrágalo. Por lo tanto, sabes que vas a peroneo astrágalo anterior porque es peroneo astrágalo y el astrágalo tiene cartílago. Aún no lo ves. Sigue, sigue, pam. Fíjate que tiene un poco de líquido, ¿vale? Entonces aquí pondrías el Doppler para ver si, está, si tiene actividad inflamatoria. Tienes, uno de los, tienes un cabo, ahí tienes uno de los, de, los, de los dos fastículos. Si tiro más caudal, tengo el siguiente fastículo. Fíjate que uno veo cartílago y en el otro el cartílago casi me ha desaparecido, porque es más inferior. Si no te fías, eje corto. Vale, este es el que Me voy... ¿Dónde estoy? ¿En la parte... ¿Estoy al revés? Estamos no, no estoy, revés. Voy, estoy, bien, estoy bien. Cabeza arriba, pies abajo. Para mí. ¿eh? Sí, sí. Sigo, sigo anterior. Fíjate, se ven los dos cabos. Uno y dos. Lo voy siguiendo. Uno y el inferior. ¿Ves? El, su el superior es con cartílago y el inferior es la punta. Vale, vale, ahí sí, ahí sí. ¿Me, ¿Me entiendes lo que te quiero ahí, decir? Ahí ya lo veo. Vale. Como un poquito... Por eso te digo que el superior, que es el más fuerte. ¿eh? Bueno, y el que más se rompe, nuevamente te quedas sin. Como estáis acostumbrados, o estamos acostumbrados, perdón, a hacer el eje largo, piensas que no está roto y estás viendo el fino. Oh, vale, vale, ojo, claro. ojo al dato, que ¿eh? es una parida. Claro, tú no tienes patología. Cuando esto se rompe, aquí en la teoría que te he explicado es muy fácil, la teoría y la práctica, la cosa cambia. Bueno, a mí me cuesta Sí, sí, no me parece no es Por, Como no. es un taller De anatomía Pues taller de anatomía lo es que, lo que consigo ver Visto este y Ahora, te vas ahora tu paciente Se ha roto El peroneo australio interior ¿vale? Ponemos el caso hipotético Y has de hacer el peroneo calcáneo para, Porque se rompen en orden Entonces, el, tibio peroneo, en el, el tibio peroneo No forma parte de la estabilidad De rotura del, con el peroneo astralino anterior, ¿vale? Peroneo astralino anterior es una guerra que va con el peroneo calcáneo y con el peroneo astralino posterior, y el tibioneo, tibio peroneo es otra guerra, ¿vale? Que va con la poneurosis. Por lo tanto, el orden es peroneo astralino anterior si se rompe, a peroneo calcáneo, y después el posterior que no lo vas a ver. Entonces, flexión dorsal, que es en el, casi el 90% de los pacientes, y si no, flexión plantar, que es el, el, el otro 10%. Cuando no lo veas, sí tengo que poner... Bueno, sí, y comprobarlo, y si no ves de las dos maneras, entonces juegas con los dinámicos y ves si el ligamento, tienes anisotropía y se te tensa. Si no tensa los peroneos, mira los peroneos cómo se están yendo. ¿Por qué? Porque lo has tensado. Y al tensarlo, suben para arriba. Si tú, ten... si tú tensas, ¿vale? Haremos la maniobra al revés para ver cómo es patológico. Esto, esto no se tensa. Espérate. Me Ah, a ver, que ahora no me sale. Bingo, ahí lo tengo. ¿Ves que no lo tengo tensado? Aquí, ¿no? aquí tengo mucha anisotropía. lo veo bien abajo y hace como... ¿Vale? Esta, esta capa que, no, que sea des, está destensado. Uno va en una dirección, el otro va en la otra y los peronales han caído. ¿Vale? Vale, perfecto, ya lo tienes. Él es casi coronal, ¿eh? A mí normalmente. Para la... acá. Normalmente voy así, a 30 grados. Sí, es angular más? He de angular mucho más. No sé por qué. Hostia, esa noven... es 90. <risa> es que no, no, no, no, no, que no. no Anatomía. Anatomía, claro, 2 más 2 no son 4. El otro es el que no Ah, el ah, que. Bueno, sé que lo vas a ver, no seas negativa. Yo, ¿vale? que no, lo yo no lo veo normalmente, <risa> pero, pero tú lo vas a ver porque eres mejor que yo. O sea, no, ver, que... Entonces, tibia. Vale. Subo, subo, subo, subo, aquí lo tengo. Paramos. Tibia, y fíjate el Hay peroneo tibia, perdón. Peroneo tibia, claro. Porque fíjate, el otro, vas igual. Entonces es la imagen en el espejo. A ver, aquí El peroneo tibial posterior. Ah, así es no claro. Y no ah, tío? Pero posterior. claro, pero esto es anecdótico, es que ya... esto, ¿qu -qu ¿quién mira esto? Es que ya... Bueno, pues pero va, pero bueno, sí, pero para puede, saber más. Pero si quieres a partir de ahora puede empezar a verse. Hombre, ahora lo bueno, yo lo miro y, lo y en, muchos, en muchos pacientes no lo veo. Y si consigo verlo en alguno, lo retrato y mira, pues eso que, eso que me llevo. Y dicen, hostia, ¿lo ves en todos? Digo, lo practico en todos. Pero verlo, no en todos. Te pongo aquí porque vas a tener problemas cuando bajes, cuando tires a caudal a ver al peroneo, los ¿no? peroneos, a ver, Pero has de empezar desde, de has de, arriba. desde arriba. Entonces tu guía, como si fueras un, un traumatólogo, tu guía es el hueso. Por lo tanto, lo tienes acá. Hermano mayor y hermano menor. ¿Pero neo ¿Vale? largo? El que tiene tendón más largo, el peroneo largo. ¿Pero por qué? Pregunto, pregunto. ¿Por qué se llama peroneo largo? El tendón, porque el tendón es muy largo. ¿Y por qué es el más largo? Porque el recorrido donde ha de llegar es a la. ¿Vale? Va hacia el primer meta y el otro va al quinto. El tendón entre, ¿no? Lo que es a nivel de la referencia de la pierna es el tendón más pequeño y afina antes, Hostia, yo veo que desaparecen, en tu caso, des... en tu caso no, porque <risa> sí, pero más o menos. Tira, tira, tira, tira, tira. La... Largo, voy angulando, retináculo, importante el retináculo, que lo tienes arriba, sigues, vale, fíjate que ha bajado el, no, el retináculo lo, lo ha dejado, es esto, es esta línea hipocogénica. Ahí lo tienes. Importantísimo hacer la foto aquí porque la luxación de peroneos anterior pasa acá. Seguidamente, hace, te mueves, si lo veo bien no le, no le hago, pero si no, entonces sí que le voy a hacer las maniobras dinámicas. Me pongo casi coronal y tiro anterior, ¿vale? Sigo, sigo, sigo, peroneo cuartos por debajo, fíjate. ¿Vale? Uno, por lo tanto tiene un cuartos, tiro anterior, tiro anterior. Largo y corto, sigo, sigo, el largo ahora tenemos la imagen invertida, es el de arriba y el corto es el de abajo, sigues el largo, te giras, vale perfecta, aquí lo tienes, seguidamente has visto que no tiene ningún sesamoideo, aprovechas y te montas en la base del quinto meta y coges el peroneo corto, si no toca la base del quinto meta y a posterior. Aquí estás Vale, perfecto, ahí lo tienes ¿Qué te falta ya que estás acá? Vete a buscar el nervio peroneo sensitivo. Ponte acá Vale Y tiras a cranial Tiro a cranial y ya lo tienes Tira, tira, tira, tira Tira, tira, tira Tira, tira Tira, tira, tira Tira, tira, tira Tira, tira, tira Ahí vale. que le manchamos. Le, le manchamos, pero aquí ya entra. Aquí ya entra en la fascia. Se va a profundidad, que es el sitio de trampamiento. Y seguimos a, sí. sigues a distal, sigues a distal, sigues a distal, sigues a distal. Lo tienes en medio de la pantalla. El y aquí ya paras. lo has visto, lo ves, ¿eh? Bueno, claro. Sí. Cuando viene, te dicen aquí, está. Bueno, esto a mí nadie me ha dicho. Simplemente eh. empecé a jugar. Y... Vale. Interna. Cara lateral vista. Uh -huh. Vamos a interna. Y acabamos, que es la última parte. Te lo estamos dejando muy bonito, ¿eh? por si la de esta mañana no había No, claro, no, no, a mí me pasa lo mismo. ¿A quién empiezas por...? Yo cojo maleolo, ¿vale? Paralelo a la planta del pie, tiro a posterior, fijo que tenga los dos tendones, tibial posterior y flexor común de los dedos, los vasos y el nervio, me fijo en mi target y para arriba. Tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, vale, aquí lo tienes, profundo, flexor común arriba, hago ah, oh, foto con, sin Doppler, con Doppler con, y voy tirando a distal, tiras a distal, al revés, tiras a distal, tiras a distal, miras como el tibial posterior sale de la profundidad a la superficie, se pone anterior al, al flexor común de los dedos, sigues con sin Doppler, con sin Doppler, aquí nos falta gel, ¿Por qué? Porque tiene mucho hueso. Muy bien. Seguimos. Seguimos. Ángulate porque te está pidiendo que te, que te gires. Ya hemos pasado el retináculo. Sigo, tibial, flexor común, tibial. Tiras, anisotropía ahora. tiro tira, tira anterior. Tira anterior, anisotropía. No, no, anterior. Tu mano, anterior del primero. Hacia el primer dedo. Tira anterior. ¿Ves? Anisotropía. Ahora la dejas y llegas... Y llegas al, al escafoide tarsiano. Ahora es un sagital. Vale. Vuelve. ¿Ya te vienes desde arriba no te vuelves No, a la yo, aprovecho, ah, aquí abajo. yo aprovecho aquí abajo. Porque si te vas arriba, eres incapaz de diferenciar cuál es el tibial posterior y cuál es el flexor común de los dedos. Porque todos son iguales. En este punto sabes que solo tienes el tibial posterior. Una vez lo tengo, con Doppler, sin Doppler, vengo, aquí lo tengo... Y ya está. Ahora, ¿qué vas a coger? Te pones coronal estricto, en esta zona de aquí, justo por debajo del maleolo. ¿Cuál es esta masa muscular que tienes? El abductor del primer dedo. ¿Qué miro? Que no esté atrofiado, que no tenga una neuropatía de Baxter. Te vas a poner sagital puro. Corroboras que no, tiene, no tenga zonas de grasa que te las estás comiendo y en el eje corto no la hayas visto, porque aquí tienes todo el recorrido. Perfecto. Una vez visto esto, vas a plantar a que te vienes aquí, yo es que esto no lo hago así ¿no? bueno, no, ya está ¿por qué? porque si vienen por una tendinopatía aquí les has de ir a ver aquí la tengo, ¿vale? mido la fascia, siempre en transversal nunca en longitudinal sí, y haces el, haces el longe eje largo, fascia plantar medial miro que no tenga un espolón porque si tiene espolón ve, ves la forma de, de sí. escalera me voy, voy arrastrando lateral, esto es medial. Paro entre medio, harás la, la que está justo en medio. Tiras, tiras, tiras, angulo como una V de vendetta. Me pongo la fascia y angulo hacia la base del quinto meta. Veo la lateral, ahí la tengo. Y seguidamente, como he visto que está bien, me queda el flexor del primer dedo y el ligamento deltoideo. La parte que no hemos visto del ligamento deltoideo. Cojo el maleolo, transversal siempre. Punto para, paralelo al claro, la que ya lo estás viendo en verdad, ¿eh? porque lo vas a seguir es este de acá, tiras a posterior centras tu tarjeta en medio de la pantalla y una vez lo tienes a caudal, tiene la típica corredera Ajá. que parece una corredera bicipital o corredera del sexto dedo Ajá. y qué le voy a hacer vale, movimiento para corroborarlo y seguidamente sagital mira que el nervio lo tienes acá, si aprietas mucho le vas a pegar un viaje y se va a acordar de ti Vale, más que nada que lo sepas, es el sitio para localizarlo, porque ves los vasos y el nervio, justo debajo tienes el flexor, en la parte del sustentáculo vale, vale, y que, que se que llama. Sal. Lo cojo aquí, si tengo dudas, lo mueve, corroboro que está aquí. Vale, perfecto. Seguidamente, ligamento uh, deltoideo posterior. Cuidado que resbala. Y a ver si... ¿Y ahora tiene él que...? No, ya lo tiene, él ya, lo, ya te ha preparado. Igualmente con doppler y sin doble, es flexión sin flexión, flexión sin flexión, su flexión sin flexión. ¿Por qué uno? Porque es que en uno estás mirando la, el tendón, la parte fibrilar y en el otro estás mirando la que no tenga vale que no tenga actividad doppler y si está tensado no lo vas a ver. Fíjate qué bien se ve. ¿Vale? Uno bueno, y el un profundo. De, uno lado, ¿no? y el profundo, porque el profundo le baja más. Seguidamente, superficial y profundo. Tiras a coronal, tiras a coronal y aquí, mira, el coronal lo tienes perfecto. Mejor que, mejor que cuando he entrado yo. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, Y por, por encima, te posterior, el flexor común de los dedos. Pues, y como el... Uy, y como el... Como el, el más superficial, ya lo hemos visto, haciendo la tibia estragalina que nos hemos ido medial, ya no vuelvo a repetirme. Vale. Y aquí ya hemos acabado el taller. ¿Por qué? Porque el Aquiles ya lo hemos hecho. Entonces, el un Mírate los tutoriales de idiarte tu Tienes el, el componente posterior, su, el superficial y el profundo, y a veces veo mejor el superficial que el profundo. Otro que baja en coronal puro, y tienes otro que va hacia la astragalo. Sí, sigue haciendo igual un reloj ¿no? Sí, también. Pero yo el primero ya lo aprovecho y lo miro en, el, en la, en la tibia astragalina, porque yo hago todo el protocolo. Si tuviese que hacer solo la parte ligamentosa, entonces sería otra sería otra sí. guerra. Y si veo, lo veo hipocogénico, a ah, poner otra vez el doble. Y ya está. Eso ¿Os ha gustado? Me ha encantado. ¿Ves? ¿Sí Perfecto. Lo queremos todos los días.